Vamos a darle un vistazo al roster del equipo de los gigantes, del equipo de la República Dominicana, que se estará llevando para la Serie del Caribe, que estará iniciando tan pronto como mañana. Mañana a las 8 de la noche, hora de RD, para nosotros el primer partido. Tomando en cuenta que se va a iniciar desde las 10 de la mañana el primer encuentro de la Serie del Caribe. Ahí ustedes pueden observar la, los jugadores que fueron seleccionados por nuestros gigantes, Raúl Valdés continúa, que pertenece al equipo de los Toros. Se eligió a Yuneski Maya, lanzador de Águila Cibaeña, lanzador abridor. Liz Alberto Bonilla, también de los Tigres de Licey. Y Albert Abreu, el jovencito que nos tiraba hace unos juegazos al equipo de los Gigantes. También fue otro de los abridores que fueron elegidos por el equipo. De los Toros del Este, fíjense bien. Bueno, vamos a darle mención a todos para que ustedes puedan también ver. O ya lo están viendo ahí en pantalla Los que van a continuar con nosotros Raymond Guduán, Fernando Abad de los Toros Frank Garcet del equipo de los Tigres Va a continuar Juan Minaya Huáscar Brazován también va a continuar Henry Mejía de los Toros Que estuvo con nosotros en el Grand Robin Y en la final Luis Felipe Castillo del equipo de Águilas También fue elegido Ahí estará Jan Maríñez, qué tremendo lanzador, Jan Maríñez, estuvo con las Águilas en el Run Robin y fue uno de los mejores relevistas durante la serie regular con el equipo de los Toros. Gabriel Hinoa va a continuar también, lanzador que puede, es abridor y también puede estar ahí en el relevo. Ahí estará Luis Santos, que tuvo también una muy buena Run Robin y estará Ryan Kuzma, el norteamericano, también va a continuar. Entonces, viendo los jugadores de posición, en la siguiente imagen, los receptores, vamos a continuar con Carlos Paulino, Wester Rivas y Willing Rosario, nuestros tres receptores de esta temporada, los jugadores de posición, fields, Juan Francisco, Henry Urrutia va a continuar, gracias a Dios, Ronald Guzmán, que ya está ready y lo vimos jugar en la primera base en la serie final, Robinson Canó del equipo de las Estrellas Orientales, Richard Ureña, Hansel Alberto, Gustavo Núñez de Estrellas, también fue otro de los elegidos, y Kelvin Gutiérrez. Mucha gente se pregunta que, bueno, fanáticos de otros equipos, se pregunta por qué no eligieron a Junior Lake. Ha sido una de las preguntas más solicitadas con los fanáticos de otros equipos, no de los gigantes. Pero imagínense usted, sin retar el mérito a la calidad de jugador que es Junior Lake, uno de los mejores jugadores de la liga en estos precisos momentos, de los más completos yo diría que el asunto está ahí entre José Siri, Junior Lake y tal vez pudiéramos agregar otro más pero gigantes señores aquí vamos a sentar, aquí vamos a poner aquí vamos a quitar para meter a Junior Lake en el paquete sin restarle mérito a la calidad de jugador que es no vamos a quitar al capitán del equipo campeón no vamos a quitar a un José sirí no vamos a quitar a un Marcelo Zuna o sea, es complicado el asunto por esa área Vuelvo y repito, sin restarle mérito a la calidad de jugador Que es este caballero, uno de los mejores de la liga Pero ya ustedes pueden ver Además estamos hablando de una serie corta De unos 6, 7 partidos No son 150 juegos que vamos a jugar O sea que tranquilo por esa parte Para la gente que se ha preguntado que por qué no lo dijeron Tampoco sabemos si fue invitado y él no estaba disponible Muchas cosas pueden darse Pero mi punto de vista es ese ¿A quién quitaríamos para poner entonces a, a este jugador en una serie corta? Porque si hablaríamos de más juegos, pues otro gallo cantaría. Pero estamos hablando de una, un clásico, un torneo, o más bien una serie que dura apenas una semana. Los Sardineros, ahí está Marcelo Zuna, como decíamos, José y Moisés Sierra, Melqui Mesa y Jordani Valdespín. Están ahí en el roster. Y un extra, que en este caso sería entonces Edwin Espinal. Por el equipo de la República Dominicana Ese es el roster del conjunto Ya todo está ready E incluso vamos a hablar ahora también señor director Sobre la rotación de picheo Que ya ha sido anunciada por el dirigente Luis Pipo Urueta Para los partidos Que estará viendo acción El equipo dominicano iniciando desde mañana En la primera ronda Pues ahí estará Se ha anunciado la rotación de la primera ronda Ahí estará Tyler Alexander. Será el abridor para el partido de mañana. Frente a México. Luego el sábado. Sábado 29. Estará lanzando frente a Puerto Rico. Raúl Valdés. El zurdo Raúl Valdés. Sería el lanzador para el sábado. El domingo entonces. Versus Panamá. Estará abriendo el derecho. Yunes Maya, El refuerzo de Águilas Ibaeñas. Entonces el 31 de enero. Ese partido frente a Colombia estará abriendo Liz Alberto Bonilla, el derecho del equipo de los Tigres de Licey. Y entonces el primero de febrero, para concluir la primera ronda, frente a Venezuela estará abriendo entonces Albert Abreu. Esa es la rotación del equipo dominicano, del equipo de los Gigantes, por lo menos para la primera ronda. Suponemos entonces que para el partido de playoff sería Tyler y para el posible partido de la serie final o más bien el partido final, porque no es una serie, es un último un partido de muerte súbita, sería entonces Raúl Valdés. Eso es de nosotros, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta el orden donde están colocados, como están colocados la rotación. Pero los que se han anunciado de manera oficial lo que acabamos de mencionar, para mañana Tyler, repetimos, luego Raúl, luego Yuneski, luego Liz Alberto y entonces... Frente a Venezuela el primero de febrero, el último partido de la primera ronda, será Albert Abreu. Esa es la rotación del equipo dominicano, representado por los gigantes del Cibao para la Serie del Caribe, que estará iniciando tan pronto como en el día de mañana. Yo quiero darle un vistazo por aquí, señor director, yo lo tengo por aquí, no lo tenemos ahí, pero para que la gente sepa, el calendario del equipo de la República Dominicana. Ya decíamos hace unos minutos que todos los partidos, es una tradición en la Serie del Caribe, el equipo anfitrión juega a última hora. Para mañana, iniciando desde las 10 de la mañana, escuchen bien, Puerto Rico se estará enfrentando a Panamá, ese será el primer partido de la Serie del Caribe. Luego, a las 3 de la tarde, Colombia se estará enfrentando a Venezuela, y entonces, a las 8 de la noche, luego de la ceremonia inaugural, Dominicana se estará enfrentando al conjunto de México. Esa será la primera jornada de la Serie del Caribe. Al día siguiente, jugamos otra vez a las 8 de la noche contra Puerto Rico. Luego entonces el domingo 30 frente a Panamá a las 8 de la noche, el lunes 31 frente a Colombia, luego el martes primero frente a Venezuela y entonces el miércoles 2, la semifinal A, bueno, se van a jugar las semifinales el miércoles 2. La semifinal A, que será entonces el tercer lugar, se estará enfrentando al segundo. Ese partido iniciará a las 3 de la tarde. Y a las 8, la semifinal B, donde el cuarto lugar se estará enfrentando al primero. Así será el asunto. Y entonces el jueves 3 será entonces la jornada final. Ese partido iniciaría a las 7 de la noche. Así es que se va a jugar la serie del Caribe, tomando en cuenta los seis equipos que verán acción, clasifican cuatro, se quedan dos, la primera ronda de cinco partidos, clasifican los primeros cuatro, luego juegan entonces el cuarto contra el primero y el segundo contra el tercero, un partido de muerte súbita, los dos ganadores pues se estarían viendo entonces en un partido final, así es el asunto, así es el formato de la serie del Caribe. Vamos a recibir llamadas, señor director, vamos a ver qué opina el público con respecto a este roster que vimos hace unos minutos del equipo campeón, del equipo de los gigantes, representando a la República Dominicana a partir de mañana. Yo lo veo muy bien. Se ha reforzado la parte del picheo, yo creo que en, lo, en la ofensiva era muy poco lo que había que agregar, tomando en cuenta esa ofensiva devastadora del equipo de los gigantes que le bateaban a todo el mundo, a todo el mundo. Vimos cómo le entraron a Palos, ahí a y Maya que había sido uno de los lanzadores que más había dominado el equipo de los Gigantes durante toda la temporada. En la final entraron a palos, le entraron a palos también ahí a Andy Otero, qué difícil había sido Andy, desde la temporada pasada cuando lanzó con Estrella y cuando lanzó con Águilas. esta temporada pues los Gigantes lo castigaron en ese partido donde lo coronamos allá en San Pedro de Macorís. Por eso yo creo que la ofensiva era muy poco lo que había que agregar, se agrega una figura como Robinson Cano, acostumbrado a este tipo de escenarios, a una figura como Gustavo Núñez, que también puede aportar bastante bien con el bate, pero la parte más importante es que se le da más profundidad al relevo y también al picheo abridor con lanzadores como el propio Yuneski, con lanzadores como Luis Alberto Bonilla y el propio Albert Abreu. Sin duda alguna que este roster de República Dominicana para mí me gusta muchísimo y creo que tiene muchísima profundidad.